La metodología Outplacement es una serie de soluciones diseñadas para empresas, colectivos y también para personas individuales de cara a buscar la mejor de las soluciones para aquellas personas que o bien se han visto involucradas en un proceso de desvinculación masiva o bien aquellas personas que están buscando nuevamente encontrar un nuevo proyecto. Los planes de recolocación ayudan básicamente a focalizar, a saber hacia dónde vamos pero mucho antes que todo esto, a conocernos mejor, a hacer un balance personal y profesional de nuestras capacidades, de nuestras habilidades, un autodiagnóstico eh, profesional de dónde estamos y hacia dónde queremos ir para a partir de ahí desarrollar y trabajar los itinerarios correctos. Para los alumnos de una Business School como EUDE, las posibilidades que permiten ese tipo de seminarios eh, son inmensas. Primero para crear un networking, que, que hablaremos de ello cuando se trabaje el tema de la placement, que es absolutamente esencial en un mercado globalizado como el que vivimos. Pero más allá de eso, para que conozcan la realidad de las empresas, del mercado de trabajo y para, por qué no, puedan verse eh, beneficiadas en un momento determinado para focalizar correctamente su futuro profesional.